Hola a todos, soy Felipe y en este vídeo les voy a mostrar fragmentos de una clase en la cual trabajé con una alumna que está componiendo una canción a partir de un poema que escribió y utilizando algunos acordes que escogió. El único concepto teórico que estamos trabajando son progresiones de acordes. Si es que no saben lo que es una progresión de acordes o no saben muy bien cómo trabajar acordes, les recomiendo este vídeo que grabé hace un tiempo donde explico con lujo de detalles mi metodología para trabajar acordes desde lo más básico hacia lo más avanzado que pude abordar en ese video. Así que se los recomiendo mucho porque si no, no van a entender nada de lo que trabajamos acá a menos que ya sepan hacerlo. Durante la clase la guié y la aconsejé por el proceso de permitir que su voz fluya y que se exprese y que utilice el ritmo natural de su habla, de su canto, para que se comience a melodizar lo que está diciendo de forma espontánea basada únicamente en la armonía que está trabajando como base y que luego, a partir de esa misma melodía que está construyendo comience a armonizar mediante la metodología de improvisación que explico en el video de progresiones de acordes todo fue muy espontáneo, ella tenía una idea base de un par de acordes que había tomado tenía su texto hecho y yo la guié para que pueda fluir con su voz, que comience a moverse y que vaya colocando acordes según le plazca Así que eso, no trabajamos casi nada de teoría más que tener un marco de con qué acordes puede trabajar y jugar. Y el resto fue únicamente fluir y confiar en su expresión. Espero que les sirva este video. Si es que les gusta recuerden suscribirse, dar un like y dejar un comentario para cualquier duda que tengan. Y nos vemos por ahí. Disfrútenlo. Eh, me parece que no todo lo que escribí tendría aquí en la canción, obviamente. ¿no? ¿Sí? pero me parece que te tengo que un poquito. ¿Sí? ¿O, o te parece perfecto así? Si es lo que sientes, está perfecto. O sea, es, esa es mi opinión <ríe> en cuanto a la creación. Si tú sientes que es, es. Y da lo mismo la duración y todo eso. Hay mucha gente que te va a decir, no, tiene que ser un verso, un coro, un verso y... Las canciones tienen la forma que, que tú quieras darle Lo importante es la música al final, es como lo que brota de ti. Y si eso brota de ti de forma tan sincera, tan transparente, está perfecto. Bueno. Súper. Ya. Yo creo que va súper bien. Lo que, te voy, lo que voy a hacer ahora es mostrarte una manera de fluir más y a partir de esa fluidez que vayas tomando las ideas que son más fieles a, a lo que quieres lograr. Entonces, para eso quiero que nos olvidemos un poco del rasgueo, ¿sí? Bueno. Y que nos centremos únicamente en los acordes. Quiero que tomes la canción y la cantes solamente atacando el acorde, no rasgueando. Entonces decir, <música> ¿Sí? Sin, sin rajear solamente atacando el acorde. Con calma, a lo lento... Lo importante cuando lo hagas lento es que no estés preocupada de seguir un ritmo, sino que estés conectada de algún modo con la letra, con lo que estás diciendo. Eso es siempre lo más importante, que tu voz fluya natural y tú colocas el acorde cuando te nazca colocarlo, no cuando sientas la presión de que hay un ritmo que te obliga a colocarlo. ¿Sí? ¿Se entiende, cierto? Sí. Sí, maravilloso. Claro. Ordenando y algunas partes obviarlo para eh, dar calidad a las notas. ¿O no te parece? Si es que quieres decir eso, <ríe> siempre te voy a decir más o menos lo mismo. Si es que es eso lo que quieres decir, permítete decirlo y tomarte todo el tiempo que consideres necesario. Para decir, no sé, mira, voy a ejemplificar con, con algo Voy a hacer una corriente de la conciencia súper larga Y mira todo lo que voy a colocar en unos acordes Estoy buscando qué palabras colocar aquí En este fragmento de música No importa cuántas Frases o palabras logré colocar en esta canción, simplemente dejo que mi voz fluya. Bueno, y en base a eso, coloco un acorde. <risa> ¿Sí? Trabajamos con esto, con que saco. Sí, súper, o sea, por mí, súper. Ahora, si sí, tú. O sea, si tú quieres cambiar las palabras, si tú quieres cambiar la forma, que eso igual es un proceso de descubrimiento cuando, cuando lo estás expresando. O sea, estás cantando y, y de repente dices, mmm, esto lo escribí pero quizás me hubiera gustado decirlo de otra manera. Claro, ahí lo puedes cambiar y, y va a mutar. Sí. Sí, súper. ¡Maravilloso! Lo entendiste a la perfección. Sí, está todo muy conectado. O sea, se nota que, que acoplaste muy bien la música, los acordes, con lo que quieres expresar. Y mira, vamos a hacer un ejercicio que eh, va a ser de creación nata. Más que nada, el ejercicio para que te acostumbres a la sensación de permitirte fluir toda la canción haciendo esto que acabas de hacer, de tocar el aco los acordes únicamente en el momento donde tú quieras, y que la música, de alguna forma, la dirija a tu voz. Y que no sean ni los acordes los que dirijan la música, ni el ritmo que tú sientes que tienen que tener que dirijan la música, sino que sea simplemente tu palabra, tu poesía y tu voz. Entonces, quiero que tomemos la canción desde el principio, y quiero que llegues hasta el final de tu texto... Utilizando estos acordes que tú tienes Y si de repente hay un momento donde igual quieres cambiar el acorde Lo pruebes Pero no te atrapes en, en ese momento O sea, prueba cambiar algunos Quédate con el que más te convenza Y luego continúa fluyendo hasta llegar al final de la canción Bueno, ¿Sí? perfecto Maravilloso que tú eres con ¿Llegaste al final? Sí, ¿Sí? Super. Ya entiendo. Pero súper bien. Es eso, es fluir. Permítete fluir. Mira, la metodología que yo trabajo por lo general eh, haciendo esto que tú estás haciendo es colocar la grabadora del teléfono, tener la letra y hago esto que acabas de hacer. Voy tocando los acordes, no me preocupo del ritmo, del rasgueo, sino que dejo fluir mi voz, el canto, lo que estoy leyendo. Voy tocando los acordes según corresponda. Puedes grabarte con video también si es que necesitas recordar lo que estabas haciendo con tu mano en vez de solamente el audio. Y una vez que hayas hecho ese fluir completo, puedes en un documento, en un Word por ejemplo... Eh, oye, donde ya tienes escrita tu letra, ir colocando los acordes que tú crees que, que funcionaron. Todos esos momentos que tú dices, mmm, sí, esto funcionó, vas colocando los acordes y donde tengas duda o dices, no, esto lo podría haber resuelto de mejor forma, lo dejas ahí marcado para que la próxima vez que visites el tema, nuevamente tengas este documento donde están escritos tus, tu letra estén los acordes que ya está que más o menos, tú dirías, sí, estos acordes van. Te pongas a tocar, tengas todo eso listo y vas a llegar a ese momento donde faltan acordes. Y vas a poder, en ese momento, hacer nuevamente el ejercicio y dedicarte más específicamente a eso. Pero como ya tienes un macro, una idea general que ya fluyó y que ya está más o menos desarrollada y que tiene un principio y un final y que tu voz de alguna forma va dictando los momentos climáticos o va dictando cuando hay más intensidad ya tienes casi toda la pega hecha el resto ya es de detalle, quizás decidir, no sé por ejemplo hay momentos, esto, eh, fue la primera vez que hacemos el ejercicio entonces de alguna forma fue todo más o menos plano en el sentir no hubo un momento en el que tú dijeras ya voy a gritar esto, por ejemplo pero una vez que ya, ya has hecho ese ejercicio Puedes comenzar a decir, ya en realidad esta parte es tan intensa que quiero expresar mucho entonces voy a utilizar más fuerza en mi voz y en función de eso decides el acorde. El acorde viene después. Primero tu voz y después colocas el acorde o decir, no, en realidad este párrafo entero es el coro. O sea, mira, esto es la idea central, es lo que yo quiero expresar en su sentido más... más intenso. Entonces a esto yo le voy a dar esa fuerza que requiere o ese tipo de cosas, hubo un momento que me gustó mucho cómo resolviste porque, eh, claro, estabas en este fluir y dijiste una frase y luego la repetiste, en tu poema no estaba repetida, pero de alguna forma para poder continuar ese flujo la volviste a repetir y quedó maravillosa, quedó súper bien, sonó súper, o sea, si es que fuera parte de la canción yo diría que queda muy bien entonces puedes jugar también con eso, de repente, o si sea, hay palabras que necesitas como darle más importancia, repetirlas, repetirlas, o que necesitas como de repetirla para agarrar esa energía, esa, eso que tú quieres expresar, súper bien. Pero este ejercicio que acabamos de hacer, maravilloso. O sea, yo te recomendaría que lo hagas nuevamente, te grabes, y luego escribas los acordes que, que funcionaron, y luego puedes hacer esa revisión más exhaustiva de los momentos perfecto ¿Qué tal? Dale.